¡Wow, uh, a todos, bienvenidos a mi canal, soy SliPintor y aquí estamos en otro capítulo de Final Fantasy Explorers Vamos a ver qué y cómo continúa la aventura Y como siempre hacemos, vamos a hablar con la señorita de la fortuna Le damos un Playcoin Para que nos ayude a mejorar Y la ganancia de guilds, dos niveles sube Perfecto, venga, vamos a la siguiente misión a ver qué nos toca Dice: Terrapin Tres. Tresurir. Terrapin Tresurir. Defeat 5 guild snipers. Vale, tengo que derrotar 5 guild snipers. ¿Pero en dónde? Uh, bueno, no lo dice, pero bueno. Vamos a hacerla. Y avanzamos. Vamos para allá Como siempre vamos con mis monstruitos de siempre Los máximos, los fuertes, los fuertes Vale, es aquí En Maxon Ravine Ravine Que creo que son como Los lo, lo, lo goblins Pero aquí se llaman guild Guild no sé qué Uff uh. Vamos a cargarnos a este Ah, pues mira, las tortugas son las en snipers hipercesa. A ver, antes de cargarme a, la, a ese Voy a por este mmm, El Batman este Que me está dando un poquito por saco Venga Tengo a alguien envenenado, sí, soy yo Estoy envenenada I'm envenenada Pues nada, vamos a coger Coco el la monstrua Coco y vamos a ver si hay más de eso Que sí que tienen que haber Porque tenemos que derrotar unos cuantos Pero aquí hay otro coquito Así que vamos a por los cocos Mira, ahí hay una Y ahí hay otra Vamos a este Ok Dice, me quedan dos por derrotar y solo veo uno ah no mira ahí está lo otro. ya está los otros ya decía Fire Affinity bien venga ahora solo tengo que usarlo y lo voy a usar contra aquella gente de allí este señor creo que sí tómalo ahí por fin pues ven el bastante bastante sencillita eh bueno, al menos a mí me lo parece. A lo mejor para ustedes es un poco más difícil, pero bueno, me ha parecido bastante sencilla la quest. Así que espero que les haya servido a todos, por supuesto. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, también puedes, eh, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y nada, pues, ¿qué más decirles? Que nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo de Final Fantasy Explorer. ¡Adiós!